Venimos hablando bastante de la música en esta edición de Jueves de Tren para Pocos y lo que sonaba hace unos minutitos era un disco nuevo. Y de hecho los sonidos tal vez eh, ya eh, un poco los hayan intuido porque eh, durante el verano, sobre todo la prima el otoño, estuvo sonando mucho acá lo que fue el disco de Parra Ultravioleta, eh, Favero, versionando las canciones que tenían, o sea, poniéndole música a letras de Daniel Omar Favero, del espacio cultural que habitamos con esta radio, y en lo que iba a ser el cumpleaños de este espacio, iban a tocar, estuvimos, Ay, sí. sonar, armamos spot, estábamos haciendo logística. Una manija. Eh, yo, yo me había armado listas de música, le había dicho a Barbie Favero, mirá, llevamos una compu de la radio, segunda ola, se suspende todo, y en ese momento también hablando, obviamente, de, de, suspendiéndolo con toda la... Eh, la voluntad de decir, no, no queremos poner en riesgo a nadie eh, Me decían, bueno, eh, pero justo estaban por preparar música nueva yo digo, Bueno, se nos pasó este tiempo hasta llegar a hoy eh, Para poder charlar con Parra Ultravioleta Y con nuevo disco que se llama eh, Puertas Adentro Estamos eh, con Mauro Bermeo ahí conectado, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo va eso? Hola, bienvenido, que eh, eso, lo que decía Seba y decir, yo me quedé con ganas de ver en vivo eh, todo lo que era Favero porque no llegué a verlo cuando se presentó, Imagínate, eh, ahora ya hay un disco nuevo, de todas maneras van a, van a seguir tocando los temas de Favero. Sí, sí, por supuesto, este, son canciones que, que nos acompañan, que si bien eh, caso de de la poesía de pertenencia de Daniel, eh, la sentimos muy propias, este, seguimos, eh, sí, eh, no solamente difundiendo su obra, sino la nuestra también, en ese sentido. Sí, este, el... eh, no, me es. refiero a la, a la obra específica de Poe. Perdón, eh, no, está, estábamos escuchando ahí una partecita del nuevo lanzamiento y hay una crónica muy linda también en, en Diario Contexto sobre este nuevo disco eh, y bueno, también el, el asunto de, de puertas adentro y de retomar un poquito también el, el camino que venía haciendo Parra. Sí, tal cual. ese eh, es, Como lo decís, tiene tiene que ver con eh, reencontrarnos eh, en una sonoridad que, que habíamos dejado eh, un poquito de lado eh, en función de, de esta obra que recién mencionábamos, la de Daniel, eh, que, bueno, nos, nos interesaba tener una, un sonido acústico, un piano acústico, eh, con, una, con una concepción camarística de la, de, de la obra. Eh, fue grabado el ruido, eh, tiene un montón de cosas que de, de, de preproducción, de muchísimo ensayo, para que esto se pudiera plasmar eh, en el estudio. Eh, otro, otra, otra visión, un nuevo desafío para la banda, y en Puertas Adentro bueno retomamos eh, la, la idea de las dos guitarras, eh, de, de, bueno de un concepto más rockero, eh, en Favero casi... No, hay, no hay, hay una sola guitarra, yo de me dedico solo a cantar. Y bueno, en, en ese sentido, este disco tiene, eh, si bien es, es un material nuevo, con, con un criterio y concepto distintos a los otros, eh, retomamos esa sonoridad que les contaba. Y bueno, yo hice la intro también para ahorrarte de tener que hablar de cosas que por ahí no nos queremos acordar, ¿no? Tanto de... Eh, problemas, fechas que se caen, pero sí imagino que la grabación debe haber sido medio en ese tiempo, eh, ¿no? Hablamos del veranito que se pudo volver a ensayar, eh, y eso, contanos un poco. Claro, no, en realidad es un, es un disco que, que tuvo la, el recorrido que, que solemos hacer los músicos antes de grabar, que en vivo, pasar por esos tamices y sentirnos más seguros a la hora de, de entrar al estudio. Esto pasó por el eh, 2019 y habíamos empezado a grabar parte del disco y bueno, y lo, lo postergamos creyendo como todos que esto iba a pasar, iba a, iban a ser algunas semanitas, qué no sé yo. Eh, en, ese, en esa espera eh, también se nos surgieron cuestiones de curiosidades por empezar a componer y, y, y a trabajar de, de esta manera eh, virtual, eh, que fue también muy interesante. Y bueno, pasado el tiempo, fuimos trabajando otras cosas, cerrando unos otros videos que teníamos ahí en, en carpeta, etcétera. Y pasó un, un año casi y retomamos el disco eh, que ya hace unos meses eh, lo tenemos, lo tenemos terminado y sí, fue grabado en, en, en, en, en, en la, en cada en cada los estudios de cada uno de nosotros, en ComStudio. Eh, entonces, eh, lo resolvimos de una manera, por supuesto, nosotros que nos gusta planificar bastante, y organizar esto, fue un, un, una prueba muy... Eh, muy importante porque, bueno, en, en realidad hay que hay los, las, los créditos acá son para Emma Vicenti, que fue quien produjo y, y estuvo ahí en la vanguardia de toda esta batalla contra el virus y el aislamiento, entonces nos poníamos eh, eh, cada uno en su compu y él escuchaba todos los sonidos, iba, iba cerrando toda, todo ese trabajo de producción que, que bueno, que muy pocos lo... Eh, de, se animan a hacer. Y a nivel también eh, de lo que intuimos escuchando, ya sonó al aire una de las canciones y contamos que se llama Puertas Adentro, el nuevo disco de Parra Ultravioleta, el Puertas Adentro lo relaciona incluso hasta con el trabajo anterior de Favero, no que trabajaron con poesía de al, otra persona, pero que incorporaron a la banda, porque es parte de, de la familia de alguna forma, uh -huh. y Puertas Adentro suena podés decir, bueno, pues ser una experiencia personal, pero a la vez es colectiva, a todos nos pasó... Eso, ¿no? Y hay, y hay otros temas que, que desde el título, no sé, salir de aquí eh, o, y, y hablan de, de lo que algún cotidiano, si se quiere ¿Cómo, cómo lo, lo escuchan? ¿Lo leen ustedes a esa? ¿Qué? Bien, bien Mira, es interesante lo que decís pero, viste, las canciones estas fueron compuestas antes de la pandemia incluso teníamos como un cierto miedo a, a, a quedar como viste, anticuarentena tipo de cosas, salir de aquí, viste era... Arrancar el disco con eso este, parecía un poco una provocación, cosa que por supuesto no, no pensamos este, en romper ninguna regla por el cuidado de, de, de todos. Eh, es algo que debemos tener conciencia y, y creo que bueno, la sociedad está, está bastante cerca, digamos, de poder ir resolviendo esos problemas en términos de, de la pandemia. Pero quería decir que las... las Letras, eh, las canciones fueron compuestas antes de esto, eh, pero bueno, tienen algo, algo eh, eh, eh, difícil de explicar. A veces la, las letras cobran sentido eh, más adelante. Eh, y, y bueno, esto que vos decís, eh, eh, bueno, puede, puede tirar distintas lecturas. Eh... Acá somos creyentes y so sostenemos la, la visión, la premonición en el mundo de la música sí. Lo pueden la gente ver en el archivo de, de Radio Estación Sur, El Tren para Pocos Pero no me digas que el nombre del disco ya estaba puesto así Eso sí que, esta <risa> no sé si te la creo Ahí está, muy bien, muy bien, muy bien Sí, pero sabes que está bien lo que decís Pero puertas adentro, al margen del encierro, no, no, no habla solamente de, de esto social ¿No? De, en el disco habla mucho de, de cuestiones más introspectivas. Entonces, a veces esa introspección se nos vuelve una cárcel. Y un poco eh, trata el disco de eso. No, no de esto colectivo que nos sucede ahora, eh, sino que nos pasa todo el tiempo a los seres humanos. Eh, buscamos a veces salidas que son encierros. Y, y bueno, eh, pero está bien buena eh, de pegar. Eh, bueno y eh, volviendo eh, al, al, al sentido también de la música digo que bueno por una composición puede salir de un puertas adentro de una casa de una eh, perspectiva individual pero cuando se lleva la banda o se, se dice bueno vamos a conseguir fechas de conseguir lugares conseguir lugares donde eso suene ahí es también como como ese diálogo imagino de, de, de lo, lo, lo que decís de la lectura extraña, decir, bueno, alguien lo va a leer literal, porque también pensamos que capaz que la única forma de escucharlo hoy, más allá de las radios, que igual sí. siempre somos como que no nos queremos poner en el primer plano, pero es un link de internet, y capaz que ven sí. solo el título del, del link, antes de escucharlo. Exacto. Exactamente. Sí, está bueno. Eh, bueno, obviamente ansiosos por poder despegar, ¿no?, como todo el mundo, eh, cada uno en su actividad. Los músicos necesitamos esa, esa conexión con el público estar arriba de un escenario lo que más nos gusta eh, y todas estas cuestiones son paliativos a una a una ausencia ¿no? entonces eh, estamos queriendo eh, buscar la, la vuelta ahora pareciera que las cosas tal vez eh, empiecen a mejorar y nos dé el espacio para para tocar, que es lo que lo que estamos deseando hace ya mucho tiempo. Sí. Y en el caso del disco anterior de Fabero, ¿había producciones audiovisuales? En el caso de Puertas Adentro, eh, ¿aparece esa cuota también? ¿Cómo la, la han tomado? De hecho, la, el arte de tapa es una ilustración también. Eh, mm. Eso ¿cómo, sí. cómo, viene, ¿Cómo viene hablándose? Bueno, eh, la, la ilustración eh, es un dibujo, una pintura de... Don Rock, nuestro diseñador, ya hace un par de discos. Eh, y bueno, y hablando de lo audiovisual, estamos terminando eh, un video con la dirección de Leo Vaca, eh, las cámaras de, de Toby. Eh, un hermoso laburo, ya, ya está filmado, ya está editado, estamos llevándolo al colorista, al que optimiza. Eh, y en estos, en esta semana, 10 días, estará, estaremos buscándole la vuelta para empezar a difundir. Así que seguramente les va a llegar. Para el que se engancha, estamos hablando con Mauro Bermeo del nuevo disco de Parra Ultravioleta, Banda de la Ciudad de La Plata, Puertas Adentro, se llama salido, según me dice ahí Spotify hace un mes, eh, y eso, que empieza a girar, empieza a sonar, va a tener su cuota audiovisual, obviamente no podemos hablar eh, todavía eh, de esto de, ah, cuándo se toca, qué sé yo, pero sí la cuestión de lo compositivo está bueno, esto que, que recorrimos también de, eh, y de de que el sentido poético también cuando se construye, o cuando, cuando va pasando estas etapas que decimos del ensayo, como que es cuando se cuando tiene más de una dimensión, ¿no? De última te, te, te convierte eh, tu propia casa, tus parlantes auriculares eh, en un territorio, eso, eh, más y desconocido. Sí, bueno, bueno, eso es alucinante. Mientras haya una intención para esto, eh, somos los seres humanos capaces de descubrir muchísimas cosas. Eh, sí, con un auricular eh, hoy llegas a cualquier lado, ¿no? Podés escuchar este, cosas increíbles, los positivos son... Eh, bueno, cada vez más complejos y, y, digamos, y permiten el acceso a la información inmediata. Eh, y uno puede entrar a la cabeza de otro, bueno, hasta ahí, no sé si a la cabeza del otro, pero... Este, eh, pero bueno, sí que uno puede realmente, eh, no sé, transitar por, por distintas experiencias, este, esto, esto es una, un alivio importante, si no, ahí ya estaríamos en la lona. Lo es, una, es un escape muy viola que tenemos, que la Internet nos permita estar eh, ahí, pegados al otro. ¿no? Y nos lo está permitiendo ahora para charlar, le permite a la radio también para que esa música nueva eh, llegue y, y no quedar en un look de, de otras canciones. Eh, por eso el, el saludo es extensivo a la banda Mauro y te, te mandamos ahí también eh, que, que siga todo bien y ojalá pronto estemos hablando de alguna intervención de algún eh, también para eso, que, que, que siga tirándole leña a, a las ideas que vienen haciendo algún puertas afuera, no yo pienso ya que, que vayan abriendo alguna <risas> plaza, alguna esquina y podamos Exacto. ver sí, por sí por favor mucho mucho deseo de eso. Este, la verdad que sí eh. Eh, con bueno, hace ya eh, la banda hace más de un año y medio que está este, esperándolo y bueno, eh, mientras tanto seguimos laburando eh, y, y bueno, y tratando de fortalecernos en otras, en otra, por otras vías. Me gustó el nombre que tiraste, Rochi, si, si lo usa nos vamos a acordar. Eh, <risa> sí, yo ya lo noté, por las dudas. <risa> Eh, eh, buenísimo. Eh, eh, buenísimo buenísimo sí sí ojalá que, que sea pronto estamos, estamos muy ansiosos bueno a eso entonces nos vamos a escuchar un poco más del disco me abro un abrazo desde acá se va muchas gracias eh, un abrazo enorme a los dos chao hasta luego chao chao escuchemos parra ultravioleta este disco que decimos salió hace muy poquito puertas adentro reflexionando y obviamente está muy buena esa historia de